Hola amigos de América Latina, mi nombre es Víctor Damián Rosso el espiritista, santero, hechicero y brujo más reconocido en América Latina como ustedes se han podido dar cuenta los que son eh, mis seguidores fieles yo no trabajo solo en mis altares esos altares que ustedes están viendo en este momento eh, son asistidos por colaboradores por personal altamente calificado que están pendientes en las 24 horas del día de sus altares eh, que el velo no se vaya a apagar que no se va a incendiar, que la fotografía que la fotografía, perdón, no se vaya a encender antes de tiempo, que el monicón no se vaya a deshidratar en fin, son muchos factores que hay que tener en cuenta cuando se está realizando un trabajo de hechicería por ende, no se pueden dejar solos los altares ni un solo momento los altares no se apagan los altares mantienen encendidos si un velón se está, eh, que sea un velón de los altares un velón que en este momento esté trabajando para hacer un trabajo de brujería obviamente hay que reemplazarlo si se está apagando y para eso están mis colaboradores, así pues que yo no trabajo solo en esto, las personas me preguntan, maestro, pero usted cómo hace para hacer tantos trabajos a la vez atender el templo atender los amarres de amor ahí tienen la respuesta, yo no trabajo solo, esto es una organización y como organización que se respete pues cada quien tiene sus funciones eh... Delego a ciertas personas para que se encarguen de la magia blanca, delego a otros para que se encarguen de la magia negra, a otros para que se encarguen del vudú negro ancestral haitiano, pero obviamente por medio de mi supervisión. Contáctenos ya desde cualquier parte del mundo a los teléfonos que aparecen en pantalla si ustedes están interesados en un retorno de amor o un amarre de amor. Atrévete ya y déjate sorprender.